Bienvenidos, iPhone 14 llega hoy. Por eso, vamos a mostrarles cómo pasar datos de iPhone a iPhone 14. Método 1. Transferir datos vía iCareFone. En primer lugar, conectar tus iPhone antiguo a la computadora y realizar copia de seguridad del iPhone. En segundo, conectar nuevo iPhone 14 Pro a la computadora. Haz clic en Restaurar a dispositivo. Esta forma es la más conveniente para seleccionar los datos que quieren restaurar. Método 2 Acerca los dispositivos y la pantalla permanece en configurar tu iPhone nuevo. A continuación, según los avisos, escanear bolita azul, completar la configuración del iPhone 14. Ahora espera la transferencia con paciente. Finalizar la configuración, ya está. Gracias por ver el video. Hasta próximo video.